que está azotando en este momento al país entero. Mucha gente preocupada, mucha gente alarmada, porque en definitiva, además de la pandemia, además de todo lo que significa este problema y, y lo duro que nos ha dado, los encierros, los toques de queda, el estrés que ha causado la pandemia del COVID-19, hay un problema al inicio de año con aumentos de precios, que no es nuevo en realidad. Eh, muchas veces ocurre que a principio de año Aumentan los precios por diversas razones, pero bueno, eh, ahora en este momento preocupa porque ha sido muy, muy se ha disparado mucho eh, con relación a los precios anteriores. Vamos a ver. En los primeros meses del gobierno de Luis Abinader, varios artículos de primera necesidad han sufrido alzas, lo que ha motivado la preocupación de comerciantes y del pueblo en sentido general. Productos como la carne, el huevo, el aceite, los embutidos, entre otros, son solo algunos de los artículos que presentan aumento en sus precios. Vamos a ver unas declaraciones de comerciantes de San Francisco de Macorís con relación a este tema. Adelante. Eh, vamos a ver allá si el máster nos coloca esas imágenes Adelante. Está caro, ah. las habichuelas todita Los romos se han disparado, la cerveza no se encuentran Ah, el huevo se vendía entre 4 y 5 pesos Ahora está a 7, a 6 A van para arriba todo lo que da ¿De cuánto? ¿Cómo se vendía el aceite No, la aceite estaba entre 3 y medio, 3.60 Ahora está, se cotizan entre 450 O 500 y pico Y así por el estilo Casi todo, no se puede decir todo Porque mire el arroz, la azúcar y el tiempo de azúcar como que la está subida. está todo los aceites, no hay quien le meta el pico. ¿Y a qué te le atribuye esta alta? ¿Por qué subieron los productos? No sé, sea, porque está duro, porque esos son los grandes que suben. Uno no, uno le compra a ellos. ¿Se ¿Sí entiende? Nosotros, ellos son los que sufren pero eso está alto, está alto todo. Ellos no hay nada barato. ¿Y la carne? ¿Está barata? No, la carne no. ¿Pero la es un...? Demasiado. tiene pues, como a 90. Es increíble. No, el arroz, los aceites, la leche, el bacalao más o menos, sabes, no canta cosa. lo que bajó fue un poco fue la cebolla y el ajo. la cebolla y el ajo bajaron. de, sí. cu a, a, de cuánto a cuánto bajaron? mucho, porque el ajo estaba a 220 y bajó a 100, a 100 pesos casi y la cebolla estaba a 180 y bajó a 100. lo que ha subido mucho es el aceite, el aceite, el bacalao, esos, esos productos y los han productos enlatados. ¿no? los guandules, el maíz, eh, la mayonesa, las leches han subido mucho. Eh, ahí más o menos. En los últimos días, como el arroz, la bichuela hace mucho que ya subió, los huevos, eso no hay que decirlo, muchos productos. Bueno, yo podría decir los huevos. Los que han subido ahora mismo son el bacalao, el arenque ha subido, el arroz subió ahora. Esta ¿A semana. ¿Cómo se vendía antes el bacalao de la arenque? Antes estaba unos 10, ahora está unos 30. El bacalao estaba unos 20, unos 30, ahora está unos y medio. Los huevos han dado una subida también, estaban a unos 80, ahora están a unos 90. Bien. ¿Y el arroz? ¿A el arroz subió. Esta hermana subió largo, subió ah. casi 100 pesos por saco. ¿Y los demás, por ejemplo, esos sazones? Los la... sazones no se mantienen, el aceite ha subido algo también. ¿Y la, la leche? La leche se mantiene ah. el mismo por eso está bien. Mi hermano ah. va y eso, la suelta. ¿Y cuál es el producto que ha registrado mayor alza? En los el, el aceite. ¿El aceite? ¿De mucho. cuánto a cuándo? subió? Estamos hablando de subir ah. 50 pesos por galón de aceite. Bueno, ahí vieron ustedes eh, las opiniones con relación, bueno, y las informaciones acerca de el nivel de las salsas que han sufrido los productos de primera necesidad en la república antes de continuar con el tema yo quiero saludar a ya la antigua que está con nosotros ya y se suma al panel adelante, buenos días buenos días, buenos días Amado, buenos días Francis buenos, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 esa gente que siempre nos da seguimiento y a propósito de la gente quiero saludar a Miled, eh, Miled Stein, en la calle Duvergeso en el Capacito de San Francisco Macorís que nos vio ayer y nos dice que se levanta tempranito a ver el programa completo. Así que saludo para ella y para toda la Saludarla. gente. Saludarla. Gracias, eh, mi lady. Nos sigue. Aquí estamos, en este jueves 14. Vamos a ver, eh, Francis, este, este asunto de las salsas. Mira, en, en medio de pandemia, uno lo que hace es que dice, pero bueno, es que no tenemos quien nos defienda. Y como seres racionales, muchas veces nos movemos hacia otros lugares donde hay oferta, donde hay eh, mejor precio, porque en principio lo que a mí respecta, siempre he criticado que hemos sido ciudadanos, consumidores no completos, porque Aquí hay una cantidad de gente que simplemente acepta pagar un plátano a 20 pesos. Siendo un país productor de plátano y hasta la fecha que yo sepa, que yo sepa no ha habido una situación que no sea la pandemia y en el campo no ha afectado el tema de la pandemia para producir. Al contrario, han tenido mejores tiempos. Los mejores tiempos de producción lo, lo hemos tenido ahora porque no ha habido esa, esa situación climática que afecta directamente como cuando han llegado ciclones, cuando han llegado eh, fenómenos atmosféricos. Y que de hecho nos hemos ido abasteciendo con las necesidades que a la vez se ha producido una especie de, de desbordamiento del consumo y sé que están produciendo las industrias. Y en tiempo de pandemia ha debido de tener más solidaridad con el pueblo, que depende. Señores, aquí hay una gran población que depende de FASE y de, y de, y de, y de las ayudas del gobierno. Entonces, tú ponerle 1,500 pesos para que tú compres dos productos, como cuando tú compraba con 1,500 pesos, era una compra de verdad. No voy a pedir que sea igual, pero mínimo, que puedan comer par, varios días. ¿Y quién come con 1.500 pesitos? Como está hoy lo que he visto, a mí me da pena. Yo he estado en el sector comercio, yo sé, yo sé cómo, se mueve, cómo se comportan los mercados, en la demanda, en ciertos productos. Ahora, mire qué disparidad. Consumo masivo y consumo de bebida. Es decir, lo, lo que es canasta básica y bebida. No hay cerveza en la calle. Se la bebieron todos en diciembre. Pero no solo eso, que se han bebido el dinerito o no hemos bebido el dinerito. ¿sí? ¿Para qué? No, no, te, se lo ha bebido ustedes. Yo no, yo no me he bebido un chelé de lo mío. Bueno, tú ves, eso, es, te, eso es ser un consumidor consciente y sobre todo... Que guarda para, por si acaso llega la cosa que ya llegó hace y tiempo. Medio peso, me vi. Inconsciente, tú sabes. Ah, ¿cómo no, esperas Lo ligada a la historia nacional es? que está la cerveza Y este hombre no se ve vendiendo una cerveza. Ah, pero este hombre acá. es un abusador. Venga acá. Adiós. No, no, no, no. Me sacó de. Yo dije, coño, ¿cómo es Voy, a, que... voy a gastar yo hay... 4 o 5 mil pesos en mi dinero. Yo creo que luego no. me van a hacer falta. No, claro. No. Mira, te Nadie te está pidiendo que no. yo, yo creo bro, que macalan. ese es buen ejercicio. <ríe> ¿sí? Nadie me... te está pidiendo que beba más cala. Bebe una fría, una pequeña. ¿Qué pasa? <ríe> <risa> bueno, y, y yo, yo, yo creo que sí, que esa es de las cosas que el Dominicano tenemos. Que dentro conozco, del mal nos reímos. Yo conozco un personaje que está muy cerca de mí, pero muy cerca. Ajá. Que el, el, el, el, el ron que bebe cuesta 12 mil y pico de pesos. Ah, Los otros días fui y me dijo que le costó 12 mil 500 pesos el litro. Eso es el azul. El yo, exactamente. No, venga acá. Y sí, entonces... Que le eso aproveche. Sí. Eso sí, que lo tiene apuñaleado. No, pero yo, lo, le... yo respeto al que haga por, eso. Pero por, eso por lo menos... falta de respeto <ríe> por, no, a la no, humanidad. No, ha no, no, no, El que tiene cuarto se quiere beber su romo bueno, que se lo beba. Ya. Ha llegado, no, a a, ha ha ha ha llegado al punto que de de él ha, parece que ha dicho... No, no pasando hambre, sino para ninguna necesidad. Lo que pasa es que él se ha dado cuenta lo frágil que es la vida. sí y que esta pandemia ha descubierto o nos ha llevado a la, de frente a decirnos hey, tss, tss, disfruta cada día como si fuera el último pero sobre todo no dañando, no haciendo las cosas que y parece ser que él tiene como, como responderle a ese, sí. a ese diezmo que él sí, hace te él hace como un diezmo porque él se da su, su gusto Exacto. pues mira yo, preen, yo pienso que que nosotros como seres racionales, o pro, si no lo produce el Estado, que tenemos leyes de control de consumidor, es decir, de protección, leyes que regulan la competencia desleal. Oye, pero ¿dónde está Proconsumidor? No, no existe. Proconsumidor. No existe. Proconsumidor. Proconsumidor solamente ha pero servido. Bueno, pues, pues, en los últimos días. Pero venga acá, mi mira. Mira, en los claro, últimos días bien. solamente ha, sí, ha servido. Sí. Para viabilizar demandas, Alberto en, Jiménez. Oiga, Alberto Jiménez. para viabilizar demanda en daños y a perjuicios en contra de personas cuando llegan discrepancias por, un, por una compra de un vehículo usado y, y en pro consumidor lo colocan como si fuera nuevo o, o no nuevo sino como como que es un dealer eh, como un concesionario y no le dan mente a lo que son el estado de derecho que vivimos pero las leyes que hoy ampara el consumo en la República Dominicana, están dormidas y sus incumbentes También. están mirando hacia otro lado. Nosotros tenemos que ponernos la pila, los consumidores, y colocar en primer rango, defender el bolsillo. Es. es un abuso lo que está pasando en la industria y en quienes intermedian los productos Hacia el consumidor. Miren, miren eh, y con relación a lo de la bebida, lo que pasa <risas> es que yo trabajo con un presupuesto y Muy mi bien. presupuesto mensual no incluye bebida. Y si ya. no incluye bebida, no, no va a la bebida. Oye, pero, eh, eh, eh, no es, es así. Eh, Esta eh. es de la sociedad disciplinaria. Yo le iba a traer, pero me pareció muy exagerado. Yo le iba a traer la caja de factura. No, no, no, no. Pero a ti te devuelven algo. La caja de factura. Ustedes vean cómo yo guardo todo mensualmente. Pero dentro de de Parece que le van a devolver algo. Por ejemplo, ahora en enero yo puedo ir a ese presupuesto que está organizado, eh, con, del año pasado eh, con yo Algunas con valor fiscal, fiscal otras sin valor fiscal. Oye, ah, yo? que eh? está en... No ah, ah, yo pues parece que está... Decir, soy, yo soy contribuyente, ¿verdad? Está Como bien. persona física, Muy eh, bien. yo soy contribuyente. Pero con relación a los precios, yo le compartí a nuestro compañero, el coordinador Israel, algunas fotografías, porque ayer yo quise pasar por algunos supermercados. O tacaño, no sé si okay. la tenemos el, la Eso foto. Eh, eh, hay algunos artículos que han subido de precio, ¿verdad? Como es el caso de la leche. Eh, miren el aceite, el aceite está, ese es el aceite de la joya, vaga la publicidad, no la cobre yo, ahí. 195 pesos. La leche, no sé si la tienes ahí, mira la leche, eh, creo que yo le hice un detalle, esa leche usted la conseguía en mil eh 1100 y tanto, 1200. Mírenla cómo está. 1325. 1325. 1326. Sí, 1326 pesos. Pero el salami, el salami, usted lo compraba en 3, 298, 317, 320. Miren el precio, 316. Pero la, por ejemplo el caso 66, de la, 66, 66. Y el, el salami es comida mire, popular. El claro. caso, hoy vamos a tener aquí salami, a Arenque. Hoy vamos a tener a Diego Hidalgo aquí, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos, porque el precio de la carne está por las nubes. Tanto de, el de pollo. Deberíamos invitar a, a, a, a este muchacho a, a Soria. Alberto. Alberto. Alberto, Alberto, eh, Alberto. Vamos a, a que, incluirlo ahí para a ver qué puede Miren, decir. La carne de la res está por las nubes. <ríe> por las nubes. ¿Qué está pasando? Es lo que el gobierno debería explicarle a la población a qué se deben estas alzas. Sabemos que hay una crisis que no fue provocada por este gobierno ni por el otro, sino por la pandemia. Pero yo entiendo que el gobierno debe abocarse a una explicación del de alza de estos productos, incluyendo de los combustibles. incluyendo de los Que eso es un handicap que tiene la producción nacional y que... Posiblemente, y lo tengo para comentarlo en mi, en, cuando estemos en la discusión abierta, el combustible. Y con relación a todo esto, eh, tratar de concentrar sus esfuerzos en mantener y que no se les haga de control. Porque ahorita, eh, con esta situación de los precios, va a provocar un malestar general en la población y esto le va a traer sus consecuencias, tanto en protesta, tanto en huelga, tanto en incomodidad y, y en quiebra de negocios porque todavía ya hay empresas que le quitaron el fase 2, que yo lo entiendo correcto, pero esas empresas que le quitaron el fase 2 ahorita ya no van a poder aguantar y entonces van a tener que cerrar sus puertas, la gente para la calle y entonces pudiéramos nosotros entrando eh, eh, entrar en una crisis difícil en la República Dominicana. Pero, pero, mientras tanto el gobierno, que ahorita yo le voy a explicar eso a la, y espero que la gente le dé seguimiento a nuestro comentario de ahorita, para que ustedes vean, el gobierno que ayer se le, se le volcó todo encima, Twitter le, le estaban dando en, en la madre por varias por varias metidas de pata, incluyendo lo de la Procuraduría, Milagro Germán que no deja de, de, de, de meter la pata porque aparentemente le quedó grande el cargo. Claro. Y entonces comenzaron y a tirar, no no de comenzaron eso, no a tirar informaciones para tratar de, de, de equilibrar un poquitico la opinión eh, pública en Twitter que ayer cayó mucho, muchos puntos bajo el gobierno pero nuestros, nuestra sugerencia al gobierno es abocarse ¿verdad? A, a enfocarse específicamente en combatir el alza de los precios eh, en la República Dominicana porque esto podría traerle consecuencias eh, un tanto funestas, tanto para la popularidad del gobierno como también para la tranquilidad y la paz de nuestro país Bueno, Francis, mira, no se dice tacaño se ah. dice monetariamente organizado Ah, pero me están diciendo tacaño porque no, no me No, no, no, él te dijo tacaño y yo estoy suavizando el término. No, yo dije que si sí era tacaño. Esa, si yo, se yo, llamaba no sé tacaño. tacaño ¿Eh? se monetariamente organizado. Mira, lo mejor es. Es monetariamente lo organizado. mejor es que usted no vaya a nadie eh, ni lo esté llamando de que mira que, mm. que la, el, el, el, ¿cómo es? el pago correspondiente. Y yo gracias a Dios no tengo ningún tipo de de, ese, de problema de ese sí. tipo pero qué? si se paga y se sale conjuntamente no con mi esposa hemos decidido organizarnos muy bien. y eso ha dado muy buenos no, no, muy no. bien muy bien. Eh, lleven ese ejemplo eso es un ejemplo no sé eh. que, yo no sé como un amigo aquí lleven ese ejemplo no, porque la veo. verdad es que vivir para vivir no para mencionar. tú sabes que vivir para el es, inglés no resulta vivir no. para el inglés es o, precisamente ¿y cómo vivir para el inglés no dicen, vivir tú vivir sin sin sin, preocupa, sin ah, bueno. responsabilidad de lo que tú consumes y comprometes entonces cuando tú haces así, lleva tu chelito y gasta más de lo que ganas. Hay problemas. Eso, Hay es, problemas. eso es trabajar para miren, el inglés. Miren, eh, casi, eh, bueno, casi no. Todos los años para enero eh, se producen en alzas en los precios de los productos de primera necesidad. Eso es eh, producto de una serie de circunstancias que se dan, sobre todo a fin de año. Eh, y también eh, la gente comienza a, a escasearle el, el líquido, el dinero en efectivo, porque, bueno, todo lo consumió en diciembre eh, durante las fiestas navideñas. Pero esta vez nosotros tenemos, además de, lo, de las circunstancias normales que se producen cada año a principio en enero, también está el tema de la, de la pandemia. También está el tema de que muchas empresas... Eh, no han trabajado durante el año de manera completa, sino que han tenido que cerrar un tiempo o han tenido que trabajar una gran parte del año a media capacidad. Todo esto crea un estado de desazón y crea un, una, una situación que incluso, eh, en cierto modo, algunas compañías pueden aumentar el precio de su producto como una forma de ir recuperándose a través del precio. Eso, recuérdense que nosotros, eh, lamentablemente en este país, el tipo de economía que hemos venido aplicando durante tantos años, no nos permite equilibrar el sistema que eh, eh, describió Adam Smith, eh, el, el de la oferta y la demanda, y de cómo los precios suben o bajan dependiendo de la oferta o dependiendo de la demanda. Esa, esas reglas del mercado no se producen en la República Dominicana porque hay muchas intervenciones de diferentes países, modo de diferentes formas, de, desde diferentes litorales. Entonces, indudablemente que a veces se le hace un poco difícil a uno ver de dónde viene el alza. Muchas veces, en una gran cantidad de veces, esa salsa viene de la especulación. Y pienso que independientemente de que cada año ocurre esto, en este momento nosotros tenemos también un cierto nivel de especulación en el precio de los productos, porque no puede ser que un salchichón, una pierna de salami, eh, que es un embutido de uso común en la República Dominicana, como decía Francia, es la comida del pobre, junto con los huevos, junto con los arenques, y ese tipo de cosas, pues no puede ser que aumente, ¿cuánto aumentó? Como 100 pesos, porque tú no, me dices a mí que costaba 200 y pico, y ahora no, está en 3 y que... pico, tiene que andar por 80 o 90 pesos de aumento. Entonces, ahí, ahí, ahí tiene necesariamente que haber especulación porque el precio no puede haberse disparado de manera automática. Mira, yo estoy mirando aquí un índice de precios baja y subida, y establecen que un... ¿Un índice de precios? Un índice de precios. Precio Pero de oficial. Al, sí, de alimentos. Esto okay. es en el diario libre. Ya. Establece que las habichuelas rojas, 5.20% ha aumentado. Pero oíganme pero esto, las papas, 10.43. Pasta de tomate registra un aumento de 4.94. Estos dos, no sé qué buscan o cómo lo hacen, pero papa hay en producción y todavía hay en cosecha. Es decir, que están, no hay escasez. Y no sé por qué. Porque eso es lo que aumenta el, el precio, tomate, el del producto. El tomate. Cuando hay mucha, entonces, cuando hay mucha demanda. ¿eh? O oh, cuando aumenta el costo de producción, el, como entonces, está, por ejemplo, el, con la carne. Es la parte que hay que... Oye, los combustibles han aumentado. Hay que buscar, por eso Oye, dejo que los combustibles. Combustible. Por eso sí. dejamos los combustibles a un lado para que analicemos, porque también hay que ver, búscame por ahí, que me vayan buscando, el precio del, el petróleo, barril. del, barril, del petróleo hoy en el Texas, que es el que nosotros, eh, va, va, la variante que utilizamos, para ver si ha recibido algún aumento. aumento, que de hecho, recuérdense que pagábamos la gasolina como la estamos pagando hoy, con el barril a ciento y pico, sí. en tiempo de Lionel En el 12, con la situación en Medio Oriente, fue cayendo, fue cayendo, y después el desplome de, de, de Venezuela, cayó a 42%, y se ha mantenido en 52, y este país ha mantenido el precio desde entonces, cuando estaba a ciento y pico, y no baja de eso. Y aunque no tenemos refinería, tenemos una refinería que parece que está produciendo a un 15%, nada más de lo que consumimos, pero el producto terminado, comprarlo, yo le pido al, al presidente Luis Abinader, que intervenga entonces a los intermediarios que no puede tener el Estado intermediario como lo ha tenido por años, que sangran el, el, el, el costo que va en, en medio de la población dominicana. Ahí tenemos, eh, mira ahí, eso es el barril. Sí, echa no para lo, acá. No, no lo tenemos aquí, 50 y pico. Está. Vamos a ver. En Señores, 50. 55.81. Es lo más alto que hemos visto. Dólares. Sí, 50, 50, 55. Ajá. Entonces, hito y el gobierno, en algún punto tienen que devolvernos un poco de entusiasmo al, al, al bolsillo. Porque como estamos viviendo, no nos estamos quejando. El, perdón, Francis, de diciembre a, acá, al día de hoy, eh, de 49,17 ha subido a 53.4. O sea que, eh, como tú verás, son 4 o 5 dólares nada más. Correcto. Entonces, en tiempo de esta crisis... No obstante lo que se está recibiendo, lo que se está trabajando y se está produciendo, ahora no. se retrasa la comparación de que tenemos salario del año 94, señores, y hemos recibido aumento importante al punto que ya el sueldo mínimo privado anda por los 15 mil pesos, que no eran los 5 mil y pico que teníamos o 10 mil pesos que teníamos hasta hace una, dos, unos años atrás. Y no obstante a esto, el consumo convierte el salario pírrico. Entonces, hay una situación que el Estado tiene que obligatoriamente poner la atención, a pesar de que estamos distraídos con el tema de la pandemia, el tema de, de, del COVID, la vacuna, al punto que yo escuché, yo no sé si es verdad, porque lo estaba buscando, que Hito había dicho como que producto de la, de la vacuna. De la vacuna. Y es verdad. Eso? Producto de la vacuna, claro. No, no fue que Hito lo dijo, fue que el Ministerio... De Salud. De, no, no, no, no el externo. Ministerio de Industria y Comercio lo publicó en su cuenta de Twitter. Dijo, por esta razón hayan subido los precios. Eh, primero fue por la... Por, eh, en una ocasión fue por la cepa, la nueva cepa que salió en el Reino Unido. Y luego entonces por la vacuna. Es ¿Qué tiene que ver la nueva cepa Eso es lo que yo quisiera aceite. que yo le explique, que que me explique a este entonces, pueblo. ¿Qué tiene que ver la nueva cepa con, con que, el, que suba con el, el, el con, con el aceite a la joya, Usted, por ejemplo. Entonces, entonces, si tú me dices a mí que, que es en la bolsa de valores. O con el salchichón. Nosotros tenemos, yo no soy economista, que no llamo no economista. Mira, no, soy, ah, no, que te, sí. eh, tú eres mercadólogo. Mira, sí. no, nosotros debemos estar conscientes que tenemos una crisis. Pero dentro de la crisis estamos sosteniendo una vida que... Por necesidad de consumir, no está debilitando entonces la posibilidad de adquirir esos productos que necesitamos. En nosotros, creo que podemos, no todo está perdido, y si nos unimos y tomamos una línea de lucha, estoy llamando al pueblo a que se empodere a ser mejor consumidor, porque muchos de los productos no tienen razón de alzas no la tienen y nosotros tenemos que volver a tener un poco de, de ánimo sobre todo a dejar de consumir aquellos que te han si hay alternativa busquemos las alternativas miren esto. y aquellos que te están castigando el bolsillo castígalo tú mira esto Eric, enfócame aquí eso salió creo que en las principales Déjame mira ver. ahí dice el presidente Luis Abinader uh -huh. eso fue anoche corriendo ¿Eh? Eh. Presidente Abinader emite decreto para recuperar bienes sustraídos mediante corrupción. <risa> usted <risa> usted de, sabe decía? por qué sucedió eso ayer. ¿Por qué? Porque se le desplomó la popularidad en Twitter. Eso, si usted le da seguimiento, por eso a mí me encanta decirle a los muchachos, siempre anoten y desen cuenta y lean entre líneas. Eso no estaba pautado para tirarlo anoche. Pero por más que quisieron, no pudieron eh, eh, tumbar las tendencias de Twitter. Ayer, es eh, pero míralo aquí, ¿Cómo es? creo que te la mandé Israel, yo la tengo aquí la tendencia y, y con esto quiero invitar a la gente a que aprenda a darle seguimiento a este tipo de temas Deja, míralo aquí la tendencia, ¿cuál es la tendencia? A ver, esta es la primera, Vamos aquí, aquí la tengo, mira ahí ¿Qué dice la tendencia? La número uno en el país, milagros, ese milagro Germán que le estaban dando ayer hasta con el cubo del agua, ¿tú sabes ¿Por qué? Porque eh, dijo... Ella confundió que, el continente con Isla. Exactamente. Porque ha venido cometiendo errores. Y lamentablemente entonces ahora la, el pueblo está viendo pero, el gobierno de Luis Abinader como un gobierno improvisado. Mira, y un gobierno que cada vez que hace una cosa le da para atrás. Pero fíjate una cosa. A, ayer, oye, se cayó la popularidad hecho, y entonces tenía mira, que subir eso. No nos llamemos engaños. Nosotros te, sabemos que tenemos un gobierno distinto, un gobierno nuevo, un gobierno que se está empoderando del ejercicio del poder en ese tenor he dicho qué bueno que pasen las cosas que están sucediendo en estos momentos porque es a inicio de un gobierno apenas tenemos eh, como un gobierno de, de agosto para acá es decir que mucho se ha logrado, no es justificándolo, pero tenemos una vía. Que mucho se ha logrado de qué. Mencióname qué es lo que se ha logrado Mira, en la República Dominicana. Sostener, sostener la crisis de la pandemia ¿Qué? en cuanto a lo que... que espérate, ¿Sostener la qué? Espérate. No, pero ven acá, mi hermano. Es decir, pero manejarla. ¿Cómo decir que ellos están...? Óyeme, tiene que buscarte los numeritos para que tú veas pero lo que, es que está no te puedo, Es que un Dominicana. Estado no te va a garantizar la vida bueno, o la muerte de un Bueno, pero pregúntale al director de salud... Provincial, para que tú veas cómo está la ocupación de cama aquí en la provincia en un 83%. Y, y cómo tú mismo ¿Eh? criticas la indolencia de la propia gente volviéndose loca y haciendo lo que le da a su santa gana. Porque es que es un asunto de, de comprensión Tú ves que yo mandé ah, bueno, Tú ves pero, que yo mandé un asunto Pero eso va a depender de la política Oye, de Estado Sí, eso pero ¿y depender, cómo, y cómo la política? Tú sabes que la política de Estado Tuvo que transformarse eh. Porque hay un grupo de esos de tendencia De los tweets Y de la, y de la mierda mm. de, perdón, de los tweets De los que utilizaban tranquilo, tranquilo. antes No, no tranquilo. No, eran ellos mismos que utilizaban no, tweets O sea, ya eso eso es no, se le olvidó Utilizaron a Twitter, el no le obvile el entendimiento estamos en la televisión a Twitter y, utilizaron a Twitter, oye, y utilizaron a Twitter. Óyeme. Utilizaron a Twitter. Pero su, te voy a decir como, algo, Yoyan. Es que y el, ahora Es le están que dando el Twitter es exquisito ah. para usted utilizarlo con propósitos públicos. Es que ellos no lo Pero utilizaron aquí un avance usando eso. Y el eso, gobierno. Eso es lo que hace en entenderse. Cuando están ahí todos los Twitter. Todo eso es todo, Incluyéndolo ellos incluyendo Entonces, a ellos que utilizaron Twitter Pero eso es un Twitter, asunto utilizaron Twitter para beneficiarse los... y ahora está acabando escuchado con todos Twitter. los términos que están utilizando Aguante la presión ahora Mira todos los términos que utilizan para denotar a Milagro Lo que mismo mujer... que ellos utilizaron para, para denotar no, a una no, persona no estoy Lo hablando del, del pleito pasado ¿Eh? estoy ah, hablando bueno. ahora. a Milagro ah, Por eso que hay que tenerle Estoy la historia hablando ahí. de Milagro lo miren, mismo que ella utilizó burlándose de Entonces, la gente. Miren, miren Concluyendo, miren. concluyendo, yo quiero decirte una cosa Yaya. Hmm. Eso de tendencia, ciertamente que se han dejado atrapar por el mismo por un mismo una misma corriente, porque aquí sabemos que una noticia quita la otra. Y es que se está jugando a eso y en nosotros. ¿Pero quién los, está jugando a eso? Los consumidores. Y el gobierno fue que jugó con eso primero. Yo no se lo publicidad. Vamos a la bueno, pregunta, sí. señores, la pregunta del día. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión en relación al aumento de precio en productos de primera necesidad? Háganme el feedback. 829-451-3381. Adelante.